Ya está muerto, Revívelo, ya sé, lo. ya se subió el otro, men. ¡Muerto! Si te gustan los videojuegos, este es el lugar para ti. No olvides seguirme en redes sociales y en mis plataformas de streaming. Principalmente en Nonolive y en Twitch. Busca los links en la descripción y no olvides activar la campanita. Sin más, ponte cómodo y empezamos con el video. Londres, Inglaterra. Mientras las fuerzas británicas abandonaban la playa bañadas de sangre en Duquerque, Churchill expidió una de las que reinventarían, una orden de las que reinventarían el prototipo de soldado. "Preparen las tropas de caza para un reinado de barbarie y terror". Las fuerzas armadas británicas Crearían una fuerza como ninguna otra, una fuerza que reescribiría no sé qué. Aquellos que lograron el éxito en este nuevo sistema no eran del tipo de los que prosperaban en el sistema militar convencional. Entre ellos había gente polémica, despiadada y bucaneros. No eran el tipo de personas que se presentaban voluntarios para el servicio militar. Oh, peacekeeper, gracias por, por eso. Gracias por eso, papu. Billy Bridger says on my pad here criminal use of explosives assault attempted armed robbery arson attempted armed robbery you try and rob the same bank times no oh, oh, yes you did because you're Billy Bridger you Billy Bridger, Bridger. Bad, <risa> eres el único <risa> hijo <risa> del terrible y <risa> <malda> malvado, <risa> <el> <risa> malvado. <risa> Arthur Bridger This is too bad in Started all them troops of your own. Oh yeah. Oh yeah? I've got a little deal for you. I'm putting together a unit. You're gonna fucking love it. It's right up your street. Your sort of thing. And it's got to be better than being in there. I'll be fine.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 Sí, sí te recuerdo, papu. Bienvenido a Twitch, bajo ninguna bandera. Tenemos que encontrar las notas, explotar un barril y no me acuerdo qué otra cosa. Uh, igual que yo cuando me comí limón Ok, deja que empiece a caminar bien Porque va muy lento Sigue a Mason Vale Mason, no vayas tan rápido Ahí está You two, you know what, to do. what? Depende el costo del juego, taco. Mm. ok yeah. Yeah, right. Son esos sin duda. <ríe> ¿Por qué hace para allá y para acá? Vamos. Mason, ¿me estás acaso haciendo un tutorial discreto? Eh... eh, eh, eh, eh. Ok. Uy, hasta aquí no se levanta? okay. Have you been here before? Do you know where we're going? Oh yeah, I come here all the time. misses all sometimes. So you know then, is it? You don't know where we're Vale, entendido. Right. Yeah. Aha. See sí, Right. <ríe> Lo que tú digas, papu. Right then. Now get on the binoculars and tell me what you see. Okay. Mmm. Q cool. Y a ver, tenemos gente ahí Pista de aterrizaje Explosivos Ah, la alarma ahí en eso Ok Por allá creo que también hay gente Ahí hay balas Aquí hay balas Oh, shit. Un men. Mm, unos barriles. Ok shit, está muy sensible esto. Ok encontrar una forma de entrar. Aquí la alarma. Oh, fuck. Ahí se ven más, más gente. Y creo que ya. ¿Estás seguro de estas bombas de tu? ¿Este es el pacífico de especiales? I just place the pieces, mate. Don't you worry. Compan, no te preocupes. You're just gonna piss off and leave me here. Get all the glory yourself. Glory? There ain't no fucking glory, son. Now listen to me, carefully. I'm gonna put my bombs on those planes over there. And you are gonna put yours on them now. Do not get caught. I'll be waiting for you at the meeting point. I'm on it. Okay. No time to waste, son. Down you go. <risa> ey, <risa> Ya valió Todo el cuidado y toda la discreción oh, ¿O no me vio nadie? Ok, a este le podemos pegar Un poquito con sigilo, ¿no? Acá, que tenemos? No, no me parece buena idea Amigo Así es la vida a veces mm, Ok, no Tampoco me conviene Por si acaso me voy a llevar esto Por si alerto a muchas personas Por acá había visto otro puesto De balas Y allá arriba yo creo que voy a ir por los de aquí, que también pueden verme si me estoy moviendo acá abajo. Tururururu. No sé si estaban aquí o estaban más hasta el fondo. Vamos por si acaso de, de sigilo. Está otro de estos de armas ¿Hay alguien? Creo que no Este era el que había visto Entonces Pero la gente Todavía queda lejos, creo que por hasta allá Oh, mira Tiene según esto como silenciador o creo que no ¿Dónde estaba el puesto? Es lo que me preocupa aquí porque si no me van a ver Moviéndome allá abajo ¿O estaba hasta allá arriba? Traeré todavía los... Sí Creo que está ahí No Bueno, vamos a probar si esto trae silenciador no, no trae. Me habrá visto alguien? ¡Hey, Cyclops! Gracias por ese follow, papu. Oye. ¿A qué hora te mueres tú? Pues ya olvidemos el puesto que estaba en algún lugar de por aquí, ¿no? Con tanta gente haciendo ruido, ya todo el mundo seguramente me vea. No puede ser uno aquí tranquilamente. Oh, me podía llevar esto. ¡Ulala! Uh ¡Ulala, uh señor francés! ¿Qué tenemos aquí? Uh, esto no parece tener silenciador. Esto menos. O oh, sí, a ver... ¿Tiene un supresor? No, no es cierto. Vamos a ver si encuentro el puesto acá arriba. O oh, tan siquiera podemos ver mejor la zona para ver por dónde atacamos. Uh, ladera de la meseta. Esto es un lugar. Aquí, ¿quién iba a decir que aquí iba a haber una de las cartas? Ah, ahí está, ya lo vi Esto era lo que estaba buscando Ah, era host Gracias por el host, papo Ese me puede ver mm. Ah, mira, pues por cómo voy ahorita Y lo que tengo que hacer Aquí había algo No lo que tengo que hacer de una de las misiones de este nivel. A ver. Ojalá que exploten todos. Oh shit, my man. Nadie vio nada aquí Todo tranquilo, todo tranquilo Hit es el Insurgency ¿Sí conoces ese juego? Sí, sí lo conozco Pero creo que tengo uno como para regalar Creo que me quedaba uno Ya se fueron, ya A ver, vamos a ver qué había aquí Si quieres, haz lo que dijiste y te lo doy. Este, mira, un sniper con silenciador. De esto estaba hablando. Párate, párate, párate, párate, párate. Ahí arriba. Bueno, ah, ahí hay otro puesto. Ahí. Igual hay unos que ni, ni siquiera me tengo que pasar por allá, ¿no? Necesariamente puede ser que no. Aunque el lugar donde tengo que entrar está ahí abajo. Vamos a ver. Si lo puedo hacer así como que limpio y encontrando las cartas que me faltan. Ahí está. No. Uh, ahí hay otro puesto. Vaya, vaya. Vaya. Si sí está muy lleno de gente ¿eh? Este men por suerte lo maté solito En medio del monte Sin que nadie dijera nada ¿eh? No Vamos a ver A ver si no me aparezco En toda la cara de alguien Mira eso. Quédate parado, quédate parado Oh, no, si quieres, no sigue. sigue caminando, haciéndolo tuyo. Y acá, okay, no parece que haya nadie. Ajá, ¿Qué tenemos aquí. Oh, wow. Mucho power. Eh. Cállate, a la ver. Oh, fuck, ¿en serio desde allá me pueden ver? O oh, ya me vieron Nada, nada, nada Aquí no hay nadie Balas, vale, necesito balas vale. Ok, tenemos que entrar ahí Yo creo que Rodeando, porque aquí hay suficiente gente Como para matarme Si sí, alerto a todo el mundo, ¿verdad? Aunque oh, es? Está solo No, es que este va a explotar Vaya, vaya, vaya, vaya. Y si tratamos, le va a dar en el casco. Una explosión sería mucho ahorita. Sí. Vamos a tratar de seguir por acá. ¿No? Ahí tienes gente. Sí. Detente, detente, no se va Es el lugar perfecto para morir en medio Nadie lo ve ¿Alguien me vio o qué? que Creo que tengo un Insurgency De regalo en Steam Que me sobró Mierda Ah, oh, bueno, ni cuenta se dio Creo que ahí sí ya sería muy obvio Mira, con este viendo Ok, que no me vea, que me tape el camión de ahí Eh. Creo que me veo sale mal hey. ah. GG Coloquemos la bomba mejor. Tanto esconderme para que no funcionara. Hola, buenas tardes a todos. <risas> Qué rápido corrí, eh. What about yours? One are gonna go up any second. Oh, this? Jesus Christ, Bridger, did you plant your bombs or not? Wait for it. Wait for I'm it. you now these special explosives fuels They better be really fucking special. Wait for it. Bridger, any second now? No, man. <laughs> oh, sweet Jesus. <laughs> sweet Jesus. Oh, sweet hey Jesus. Oh, sweet Jesus. Up Fritz's shitter, and I ask you to do one thing—one fucking thing—that you tell me that you're a big expert. Can I just in? No, say No, you it. can't. Because what the fucking hell was that? I've occasioned your teething problems. Teething problems. Don't make me fucking laugh. I could have done that with a fucking light like rain, or a tiny, teeny bird perched on that wing would have done more damage. Oh shit. Uy, por qué nos dejan de este lado? Yo solo tengo un sniper Okay, okay. Podemos hacer algo creo. ¿Op? ¿Op? ¿Op? ¿Op? Mierda, mierda, mierda. Necesito un bombardero, okay. Cuidado, cuidado. you boxer boats, let's see what you've got mierda quién me está pegando. Uh. Okay, ok, ok, ok, ok. No están disparando mucho por ahora Ah, no, esto es mi, mi amigo. <ríe> Déjenlo. Ah. Ah. Shit, mamen. Eres tú, compa. Casi hago que te maten. A ver. Ahí esto. Y... No, ¿verdad? ¿Aquí hay otra? No. ¿Alguien más? ¿Alguien más? No, al parecer. Nope. Uf. Jesus Christ, Bridget, that was incredible. Thanks, yeah, you're welcome. You're a fucking disaster. Me? <laughs> you're the one that's gonna go himself shot full of holes, in you? Yeah, because of you, you tit. Listen, I was sitting pretty in prison, mate. I was not bothering nobody and not getting shots at you. You come along. This is your fucking fault. Listen to me! You took the fucking deal. You want to start paying it off your end? Then you need to fucking liven yourself up, boy. Do you understand me? jeje, tenemos un carro gratis. ¡Ah! <risa> vaya, vaya, ni siquiera lo mataron. <risa> Los levantones al estilo México.